Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube. Hoy te voy a mostrar, hoy te voy a mostrar en el navegador Chrome, Google Chrome, cómo hacer que un PDF se vea en modo presentación. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro PDF que vamos a hacer en modo presentación. No necesariamente tienen que tener el navegador abierto. Le dan, hacen clic derecho. Le dan a abrir con el navegador que quieren utilizar, voy a utilizar este navegador beta, pero pueden utilizar este, cualquiera pueden utilizar de google chrome, luego que tenemos el documento que queremos en pdf, vamos a darle donde están los tres puntitos y dice presentar, entonces cuando le demos a presentar se va a poner en pantalla completa, y solo dándole hacia abajo podemos presentar todo el pdf que tenemos. Es cuanto a este video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.